De siete clases de tortugas marinas diferentes, tres están en vulnerabilidad. Una en peligro de extinción, dos en peligro crítico y solo de una no se sabe nada. Pero lo que sí se sabe es que 100 millones de años de evolución y de historia podrían acabarse en menos de una década. Pero ¿cómo va a suceder esto? Ya les voy a contar. Hola, ¿qué tal? Hello, saludo Sayonara. Este es un nuevo para el canal. súper este es bien porque vamos a comenzar. Ya les dije anteriormente que casi todas las tortugas tienen siquiera un poco de peligro de ser extintas. Una de las razones por las que pasa esto es por su tráfico ilegal para matarlas y también quedarse con su caparazón y el hacer productos de moda como aretes, artesanías, cinturones y ese tipo de productos. Esto pasa más que todo con la tortuga lora, que es una de las especies de tortugas que está en peligro de extinción. También esto sucede por el tráfico ilegal de sus huevos para poner ponerlos a colección con grandes cantidades de dinero, aunque esto sea un delito. Generalmente cuando hay varias tortugas ponen sus huevos, que generalmente son más o menos 180 aproximadamente, los dejan en un hueco que hacen en la playa y los dejan ahí a la merced de Dios. Y de ellos, solo el 1% llega al mar debido a todos los depredadores y todas las amenazas que hay afuera de la playa. Pero aún así en el mar no se salvan. Y esto debido a que hay mucho plástico en los mares, lo que hace que ellas no puedan muchas veces resistir o quedarse ahogadas o también se pueden quedar atoradas en alguna parte. Y ojo a este dato, porque el 21% de toda la basura en el mundo viene de Estados Unidos. Y esto no es nada bueno porque las tortugas tienen algo en sus mentes que se llama magnetita un mineral que básicamente te lleva a los polos magnéticos precisamente, por su magneticidad porque redundancia esto hace que algunas tortugas se vayan cerca al polo sur y a regiones cerca del polo norte, y pues las tortugas a, al ir cerca de la región del polo norte probablemente se crucen con Estados Unidos y podrían cruzarse con todo el plástico y la basura que hay por allá cerca, afortunadamente para nosotros, hay organizaciones como The Ocean Cleanup y la WWF, que precisamente se encargan de revertir todos estos efectos que están pasando con la basura en los mares y por cierto son organizaciones privadas sin fin de lucro aún así el gobierno de Estados Unidos debería tomar más medidas al respecto aunque tengan la mitad del congreso de manera conservadora y también los otros gobiernos también deberían hacer algo, especialmente los de países desarrollados porque solo nos quedan 7 años para revertir nuestras acciones también para que las tortugas marinas puedan seguir teniendo su legado de 100 millones de años de evolución. Por eso las organizaciones como la ONU y la UNEP deberían presionar más a los gobiernos para que cumplan lo pactado en el ODS 2030 y en el Acuerdo de París, en donde se habla del desarrollo sostenible y cómo tenemos que cuidar el medio ambiente y desarrollarnos al mismo tiempo. Esto debe ser de manera efectiva y rápida y nosotros podemos ayudar por medio de las redes sociales estoy haciendo ahora y también haciendo marchas mundiales también podemos ayudar donando a las organizaciones que quieren salvar los océanos y los bosques de la misma manera que puedan tener financiamiento para sacar más patentes que nos puedan dar soluciones a largo plazo y salvar especies tan bonitas como las tortugas. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle un like a este video. Y que compartan este canal con todos sus amiguitos. Para que puedan saber todo lo que está pasando en este momento. Tengo todos los links de mis redes en mi descripción. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y bueno, lo hice con mucho amor. Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos.